Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Maruca. Yo soy consultor y capacitador de la editorial El Sevier para las plataformas Scopus, Science Direct y el gestor de referencias Mendeley. Es el principal motivo de la sesión de hoy. Gracias es a una propuesta de María Elena y de Nicole de la Biblioteca de la Universidad de la Frontera, hoy vamos a estar viendo ¿sí? de qué manera alimentar Mendeley y después cómo utilizar esa información. ¿Sí? Muchos de ustedes. Eh, Quizás ya usan Mendeley o lo descargaron, pero no saben bien cómo alimentarlo. Bueno, hoy vamos a estar viendo distintas formas de alimentarlo y de crear nuestra base de referencias. Primero vamos a ver una presentación teórica muy cortita, muy cortita sobre lo que después vamos a estar viendo en las plataformas. Como les decía, esta sesión está siendo grabada y les pido que cualquier pregunta o comentario la hagan ¿sí? desde aquí, desde la opción de chat que tienen debajo en sus pantallas. Están viendo ahora la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bien. Y principalmente, primero vamos a estar viendo de qué manera alimentar Mendeley desde Science Direct, Science Direct se los presento muy rápidamente. Es una base de datos multidisciplinar, texto completo. ¿Sí? 100% producción del server y muy importante, tiene revisión por pares. Hoy en día tenemos acceso a un montón de fuentes, un montón de, de páginas, ¿sí? de fuentes de información, algunas confiables, otras no tanto. ¿sí? Pero, eh, como diríamos aquí en Argentina, lo que separa la paja del trigo es la revisión por pares. Esa revisión por pares nos va a dar dos cosas. Nos va a dar tranquilidad y nos va a dar calidad. ¿Calidad por qué? Porque de esa manera vamos a estar leyendo ¿sí? el mejor contenido científico académico. Y tranquilidad, ¿por qué? Porque esa revisión por pares ¿sí? va a dejar de lado todo aquello que quizás no cumpla con los requerimientos o con los estándares de calidad a los que están acostumbrados los usuarios del -E Si ¿Sí? Les tiro un dato nomás: más del 50% de la información que es enviada al Xavier para ser publicada en las revistas de ScienceDirect es rechazada por no cumplir con estos parámetros de calidad. Entonces, imagínense toda la información que tenemos disponible, son más de 16 millones de artículos, los que hay ahora disponibles en Science Direct. Bueno, más de la mitad de la información fue descartada por no cumplir con los estándares de calidad que exige la editorial. En este momento ustedes tienen acceso también a más de 1.200.000 eh, artículos de acceso abierto u open access, ¿sí? y a más de 2.300 publicaciones son los títulos de la Freedom Collection. Nosotros decimos que ScienceDirect es una base de datos multidisciplinar. ¿Por qué? Porque cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias físicas, ciencias de la salud y ciencias sociales. Y no es una base específica, como pueden ser otras que están dedicadas solamente a ingeniería, a química ¿sí? o, a, o a medicina. Aquí vamos a encontrar todas las áreas del saber. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a encontrar documentos. ¿sí? Y vamos a ver de qué manera los podemos incorporar a Mendeley. ¿Para qué? Para después poder utilizarlos. Todos conocemos a Mendeley como gestor de referencias. Vamos a estar hablando también de lo que son las referencias, los metadatos. ¿sí? Pero también Mendeley me permite gestionar documentos completos. ¿sí? En formato PDF. Vamos a ver también de qué manera. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a abrir un documento. Y yo lo puedo exportar de dos maneras a Mendeley. Lo puedo exportar a través del Web Importer. El Web Importer es un plugin, es un accesorio, una extensión que se instala cuando descargo la versión desktop de Mendeley. Este Web Importer me permite incorporar información en Mendeley desde cualquier página, desde cualquier revista, desde cualquier plataforma. Entonces... Eso me permite a mí aprovechar información desde cualquier lado. Hago clic en el Web Importer, se abre la ventanita que estamos viendo, y fíjense, la primera opción es agregar el PDF si está disponible. Esa opción siempre va a estar seleccionada. ¿Por qué? Porque Mendeley me permite gestionar documentos completos. Yo después lo que voy a ir haciendo es elegir cuáles son las referencias que me interesan. Pero si se fijan con la atención esta ventanita dice que hay 41 referencias detectadas en la página. ¿sí? Si yo clic en Select All, me va a elegir todas las referencias, y voy a poder agregar los textos completos que estén disponibles. Entonces de esa manera yo, en, unas, en un solo documento, en un solo movimiento, estoy incorporando 41 referencias. ¿Me van a servir todas? Quizás sí, quizás no. Pero al descargarlas, yo las puedo analizar, puedo ver esa información, y después la puedo descartar. La otra forma de incorporar información es desde la opción Export. ¿Sí? Vamos a ver que las dos opciones nos va a, eh, a incorporar la referencia ¿sí? de distinta manera. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Pero desde la opción Export yo puedo incorporar referencias no solamente a Mendeley, sino también a Refworks en el formato RIS, que es el formato que utilizan en Node y Sotero que ustedes ya conocen. Y dijimos que nos permitía incorporar referencias de otras editoriales. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver en Scopus, pero aquí yo abrí un documento que era una referencia en un documento de, um, de Science Direct. Es de la revista Nature, sin problema, hago clic en el Web Importer y me permite incorporar en mi biblioteca el documento completo y las referencias que están detectadas en el documento. ¿Sí? Como el Web Importer me permite incorporar referencias desde cualquier página, yo tengo que tener mucho cuidado desde qué páginas descargo información. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy viendo que se detectaron 96 referencias. ¿Por qué? Pues la revista Nature tiene un equipo profesional de editores responsables que cuando suben la información la suben en los formatos correspondientes para que, para que en Sotero, Mendeley, identifiquen. Um, estas, estas referencias y nosotros las podamos incorporar. ¿sí? Va a pasar que quizás van a abrir documentos en otras páginas, otras páginas que quizás no tienen un cuerpo editorial responsable. Y bueno, no van a tener identificadas estas referencias. Mucho cuidado con esas páginas. ¿sí? A veces pasa que me dicen, oh, pero pasa que estoy descargando artículos y los metadatos son cualquier cosa. Nota perdón, no tal pie, eh, todos saben lo que son metadatos, referencias, ¿verdad? Porque estamos hablando de eso y quizás alguno está familiarizado, otros no. ¿Todos sabemos lo que son los metadatos y las referencias? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, gracias Ignacio. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen... Me dicen, no, los metadatos son todos un desastre, los tengo que, los tengo que corregir, porque en el título nos aparece el nombre del autor, en el nombre del autor me aparece el año, en el año el título del artículo. Lo primero que pregunto siempre es, ¿de dónde están descargando esos artículos? ¿Sí? Entonces, eh, el tema de que los metadatos estén así todos prolijitos no es por arte de magia, ¿eh? sino que es parte de un trabajo meticuloso de editores responsables que se encargan de que así sea todo. Entonces, Identificar estas referencias también es un signo de que estamos descargando información confiable. Continuamos y vamos a hablar de Scopus, así después vemos ambas plataformas al mismo tiempo. Scopus también es una base de datos multidisciplinar. Nos va a dar los resúmenes y citas, ¿sí? los famosos abstracts, y también tiene revisión por pares. En Scopus hay indexadas más de 38.000 revistas y hay indexados más de 78 millones de artículos. ¿Por qué digo indexado y no publicado? Porque cuando hablamos de lo que está indexado, hablamos de lo que está ingresado en la base. Entonces, siempre que hablamos de lo que está indexado, hablamos de lo que está en la base, en Scopus. Todo lo indexado está publicado. No todo lo publicado está indexado. ¿Sí? Entonces, distingamos por ese lado. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que Scopus es la base indexada más grande que hay. ¿sí? Más de 78 millones de archivos. Y también puedo incorporar referencias desde Mendeley. ¿sí? Eh, a Mendeley desde Scopus, por supuesto. ¿De qué manera? Lo puedo hacer de manera masiva. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda. Y si ven ahí, yo puedo hacer clic en la casilla que dice All. De una flechita. Después vamos a ver para qué es esa flechita. Yo puedo elegir exportarlo a distintas fuentes. Yo, por ejemplo, puedo elegir Mendeley, por supuesto. Vamos a ver qué pasa cuando elijo Mendeley. Pero ven que lo puedo también exportar a Reforx, en formato RIS, RIS, para EndNote, para Sotero. Y lo puedo exportar en formato CSV de Excel. Ese formato CSV, lo que me va a permitir, es tener un registro de todos esos documentos. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo lo que puedo hacer es descargar este Excel ¿sí? y después puedo tener el registro de, de esas referencias. Elijo Export y me voy a estar mandando todas estas referencias a Mendeley o al, al gestor que, que quiera. Lo puedo hacer de manera manual también. Entonces, en lugar de hacer una selección masiva, elijo cuáles son las, las referencias que me interesan y las puedo mandar a Mendeley o las puedo abrir Puedo leer el abstract por si la información me interesa, si es lo que estaba buscando. Y desde ahí también lo puedo enviar. ¿Venimos bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Todo bien. Perfecto. Bien, entonces primero vamos a ver SansAire. Vamos a hacer una búsqueda eh, en donde yo en el navegador o en las o en las plataformas. ¿Dónde? Bien. Eso puede pasar aquí, por ejemplo. Entonces, yo elijo este documento. ¿Sí? Y me aparecen estas opciones, pero no me aparece Mendeley. Bueno, exacto, Nicole. Eh, exactamente. El formato RIS es el que utilizan Mendeley y, eh, en y Sotero. ¿Sí? Eh, en esta opción, por ejemplo, eh, Jocelyn, lo que sucede es que elijo los documentos y si elijo Export, no me aparece Mendeley. ¿sí? Lo que tengo que hacer es ingresar al documento. Y aquí sí, al hacer clic en Export, me lo exporta a Mendeley. Ahora voy a hacer clic. En Save to Mendeley. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí abajo se está guardando. En formato RIS. ¿sí? Como ven. Y ahora qué va a pasar. Se va a abrir Mendeley Desktop. Y aquí me está mostrando. Esta referencia. Ahora qué pasa. Fíjense que está la referencia nomás. Y yo quiero el texto completo. Entonces voy a borrarla. La referencia. La voy a borrar y la voy a... a... ver, tenemos una pregunta. Yo recién la exporté desde aquí. Save to Mendeley. Pero me exportó solo la referencia. Yo quiero el texto completo. Entonces utilizo el web importer. Y me da la opción de descargar el PDF. Si se fijan, tengo 24 referencias más. Si las quiero, hago clic en Select All. Y fíjese que están todas las referencias marcadas. Si hago clic en Add, me va a agregar la referencia y el PDF. No, ahora estoy en Sansa Direct. ¿Se está viendo? Bueno, en cuanto a texto completo, eh, sí, Scopus también nos da la opción de texto completo si es de Open Access o parte de la suscripción de la editorial, Claudia. Pero sí, para asegurarnos texto completo, Science Ahora, ¿qué pasa? ¿Ven este cartelito rosa que está aquí? A ver, vamos a hacer... Este. Bien. ¿Ven este cartelito rosa? ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no me descargó el PDF. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no me descargó el PDF? Porque no tengo acceso a esos documentos. Pero el documento principal sí si me lo descargó. Me descargó el PDF y la referencia. Y si empiezo a bajar, puedo ver en dónde descargo la referencia, pero no el PDF. Entonces, en todas las referencias restantes... Me descargó la referencia, pero no el PDF porque no estaba disponible. En este caso sí, en este caso sí, en este caso sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo no estoy investigando en mi casa, sino que estoy en la universidad, estoy en la facultad, estoy en otra institución, y me quiero asegurar que tengo todo esto descargado. Voy a View Library, voy a ver mi biblioteca, mi biblioteca virtual. que para asegurarme que tengo todo esto descargado. Entonces me fijo por la hora, aquí en Argentina son 16:48, 16:46, descargo efectivamente no solamente las referencias, sino también los textos completos. Y sé que está el texto completo porque tengo el documento aquí con el icono de Adobe, el iconito este rojo y blanco. Al hacer clic en el iconito, voy a ver que tengo acceso al documento completo. Entonces, ¿qué tiene bueno esto? Que voy a tener acceso a esto en cualquier lugar del mundo. ¿sí? Porque esto es una nube, esto es virtual. Yo puedo estar logueado en mi Mendeley, en mi casa, en la universidad, en cualquier lado. ¿sí? Entonces, de esta manera, yo puedo tener acceso a mis referencias, a mis documentos completos, en cualquier lado. Exacto, en cualquier lado más allá de tener acceso o no a la revista. Una vez que lo tengo descargado, ¿sí? Vamos a... ¿Dónde está? Porque una vez que lo tengo yo ya en, en mi Mendeley, lo tengo disponible en cualquier lado. ¿El acceso es necesario solo para descargarlo en la web library? Eh, no. ¿Qué pasa? Yo este web importer lo tengo porque descargué la versión desktop. ¿Sí? Entonces, al descargar la versión desktop, tengo la opción de instalar este web importer. Ahora vamos a ver cómo instalarlo. ¿sí? Pero... Esta este web importer está solo disponible desde la versión desktop. Y esto yo lo puedo hacer con cualquier documento. Entonces, abro el documento. Y o lo puedo exportar o puedo elegir el web importer. ¿Sí? Eh, hasta donde sé, sí es compatible con todos, Jocelyn. Este, así que no, no tendrás que tener problemas. ¿Sí? Eh, ¿Puedo descargarlo solo si no queda instalado cuando lo descargue? Sí, Claudia. No hay problema. Ahora vamos a ver cómo instalarlo. ¿Sí? Es, muy, es muy común porque es una ventanita que aparece cuando instalamos el Mendeley Desktop. ¿Sí? Entonces, como es una ventanita y después eh, esa opción no vuelve a aparecer, yo ahora les voy a mostrar dónde, dónde buscar esa opción. Vamos a buscar ahora en Scopus. y ¿sí? Un par de recomendaciones en Scopus. Eh, buscar siempre en inglés y buscar siempre en título, abstract y palabras claves. ¿Sí? ¿Por qué en inglés? porque es el idioma en el cual mayor cantidad de documentos vamos a encontrar, mayor cantidad de referencias. ¿sí? Si queremos documentos en otro idioma, eh, Scopus cuenta con un filtro de idioma. Y buscar siempre en título, abstract y palabras claves, por ser los campos eh, predominantes en, en Scopus. ¿Sí? Eh, podemos buscar, por supuesto, por nombre de autor, por DOI, podemos hacer todas esas búsquedas, pero si estamos haciendo una investigación más masiva, bueno, Podemos eh, hacerlo de esa manera. Si vamos abajo de todo, vemos que hay un filtro de idioma. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, si yo quiero documentos en otro idioma, que no sea en inglés, puedo ver en español, en italiano, en polaco, en chino, etc. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho de incorporar referencias de manera masiva. Voy a hacer clic aquí en All, marco todos. Y si se fijan, hay una flechita ahí al lado. Voy a hacer clic y me dice, seleccionar todos o solamente los de la página. Si yo selecciono todos, le estoy pidiendo a Scopus que me mande a Mendeley más de 72.000 rese eh, eh, reseñas, ¿sí? más eh, abstracts y los resúmenes. Si no, le pido que me mande los de la página. ¿Sí? Entonces voy a elegir todos. Vamos a ver qué pasa. Y en lugar de hacer clic en Save to Mendeley, voy a hacer clic en la flechita, y ahí es donde me aparecen las opciones. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Si yo elijo Mendeley, no puedo elegir los datos. Sí, si se fijan, yo no puedo elegir qué datos mandar. Si elijo el formato RIS, sí. Porque como estoy mandando a otros gestores, Scopus no sabe cuál es. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, puedes elegir ¿Qué datos enviar? Lo mismo si elijo el formato CSV de Excel. ¿Por qué? Porque Scopus no sabe cuáles son los datos que yo voy a estar considerando. En cambio, si elijo Mendeley y Scopus sabe la información que Mendeley toma, bueno, en este caso no me permite elegir. Aquí elegí exportar más de 72.000 documentos a Mendeley. vamos a ver qué pasa. Voy a hacer clic en Export. Me pasa esto, me dice que son muchos los documentos. Sí, que 72.000, no sé cuántos documentos, son muchos. Entonces, si los quiero mandar a Mendeley, me dice: te voy a enviar los primeros 500. Y si elegís el formato CSV, te voy a mandar los primeros 20.000. Entonces, quiero que me mande los primeros 500 documentos. Hago clic en export. Vamos a ver qué pasa. Yo hice clic en Export y ahora solamente tengo que esperar acá aparezca un cartel como este que me diga 499 documentos fueron enviados a Mendeley. ¿Los quieres ver en tu biblioteca? Sí, por supuesto. Entonces los voy a ver. ¿Por qué? Porque de vuelta, no estoy en mi casa. Sí, yo estoy en lo, de, en lo de Nicole. Estamos investigando, estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos investigando y yo tengo que después revisar esta información, le dije a Nicole, bueno... Eh, me puedo conectar a mi Mendeley, me lo mando y después lo reviso en mi casa. Entonces yo estoy sin computadora, sin notebook, nada. No tengo nada. ¿sí? Aquí vemos que por la hora me envió efectivamente las referencias. ¿sí? Eso es para elegir de manera masiva. Ahora, si se fijan, yo tengo la opción de elegir documentos de Open Access. Vamos a limitar la selección a documentos de Open Access. Vamos a ver qué pasa. Tengo 17.000 documentos. ¿sí? ¿Por qué? Porque elegí cáncer de pulmón y los documentos de Open Access. Y acá yo no quiero todos los documentos. En realidad quiero ir seleccionando. Entonces quiero, por ejemplo, los tres primeros. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo los mando a Mendeley, ¿sí? me va a... Um, Enviar simplemente las referencias. Y yo quiero el documento completo. Voy a elegir los primeros cinco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero descargar el documento completo, lo que tendría que hacer es abrir el registro y ¿sí? abrir la referencia. Meterme en la referencia. Aquí tengo la referencia, la leo, la reviso. Si hago clic en More y voy a View at Publisher, recién ahí podría descargar el documento completo. O sea, fíjense todo el camino que tuvimos que hacer para poder descargar el documento completo. Si no, ahora hay una nueva característica de Scopus. Esto es de la, de la JAMA. Bien, Claudia, ahora vamos a, buscar, vamos a ver una nueva característica que te va a interesar. Sí, también puede pasar esto, ¿sí? que no responde. Entonces, en lugar de hacer todo eso, yo elegí estos documentos. Y fíjense que ahora tengo la opción de Download. Entonces, al hacer clic en Download, lo que le voy a decir a Scopus es, Descárgame, pero el documento completo. Sí, entonces de esta manera yo no me tengo que meter en cada una de las referencias a descargar el artículo. No. Sino que lo va a descargar inmediatamente. Vamos a ver qué pasa. Al hacer clic en Download, lo que le estoy diciendo a Scopus es que me descargue el documento completo. ¿Sí? Se les digo que hoy en la mañana funcionó perfectamente, me creen... Ah, vale. Vamos a hacer otra búsqueda. A ver qué pasó. Pero bueno, básicamente esa opción Download lo que nos va a permitir es descargar documentos completos de manera directa. ¿sí? Entonces los va a descargar y de esta manera yo voy a tener también ya todos esos documentos sin tener que haber ingresado en cada una de las referencias, en cada una de las, las revistas. ¿Sí? Como nos decía Claudia que venía haciendo. Vamos a ver si Scopus nos responde. Entonces, elijo los documentos de Open Access, o los de Open Access, o los eh, que yo sé que tengo acceso, por ejemplo, a través de la suscripción de la universidad. ¿Sí? Entonces, voy a elegir todos estos. Y le doy escopos pues, que me los descargue. Bueno. Los descarga. Si no, lo que hago es eso. Me meto en el documento. Ahí estamos volviendo, perdón, tuve un pequeño problema técnico. Entonces, aquí veo que, por ejemplo, una publicación de Oxford, yo la puedo incorporar sin problemas. Porque lo que puedo hacer, si no es, como sé que esto es de, es de Open Access, yo puedo descargar el documento, y lo puedo descargar eh, independientemente de utilizar o no el, el web importer, lo puedo descargar en mi computador y después, incluirlo en Mendeley va a estar con los metadatos, va a estar con la referencia todo. El tema, ¿cuál es? Yo me tengo que acordar de hacer eso. ¿Sí? Si no voy a tener un montón de documentos descargados, no los voy a tener en Mendeley. ¿sí? Y voy a estar tratando de ver por qué pasa esto. Fíjense que aquí tengo 77 referencias. A mí solo me interesa el documento principal. ¿Por qué? Porque al tener también después el PDF descargado yo esas referencias las voy a tener. Entonces cuando lea el documento Voy a ver si esas referencias realmente me interesan o no. Y las puedo recuperar también. Entonces aquí me descargo la referencia. y el pdf. Entonces, desde Scopus, no importa la editorial, ¿sí? no importa eh, de dónde esté la información, yo lo puedo descargar. Quería que esta opción download funcione, pero bueno. Vamos a pasar ahora a Mendeley. ¿sí? Y decimos que es un gestor de referencias bibliográficas. Vamos a ver bien de qué se trata eso. ¿Qué quiere decir un gestor de referencias bibliográficas? Es una red social académica, pero principalmente, como hemos visto, está alimentada por los usuarios. Ustedes lo pueden alimentar tanto desde ScienceDirect, desde Scopus, desde IEEE, desde cualquier plataforma. Siempre les recomiendo que utilicen eh, bases confiables. ¿Sí? De esa manera ustedes van a estar siempre contando con la mejor información. Tiene más de 8 millones de usuarios y más de 8.000 estilos de citación y ahora vamos a ver ¿De qué se trata eso? Cuenta con tres versiones. De la versión desktop, web y móvil. La versión móvil es para sus tablets y sus celulares. Nosotros vamos a estar viendo la versión desktop y la versión web. Y cuando decimos que es un gestor de referencias, decimos que nos ayuda a organizar la información. Entonces vamos a ver nosotros de qué manera podemos organizar toda la información que tenemos en Mendeley. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos... 40.000 carpetas ¿sí? en toda la computadora, cada una con información vital, pero cuando queremos acceder a la misma, a veces podemos y a veces no. Todo eso se hace mucho más fácil con Mendeley. También es una base de datos colaborativa. Ustedes pueden armar su propio grupo de, de investigación en Mendeley. Vamos a ver los distintos grupos que hay. Y desde ahí ustedes van a poder ir armando y creando sus... Um, sus distintos grupos, ¿sí? Vamos a ver los, las distintas opciones que hay. Y también es una red social académica, ya que ustedes se pueden poner en contacto con profesionales de todo el mundo, ¿sí? Colegas, profesores, investigadores, cualquier persona que esté en Mendeley, ustedes pueden entrar en contacto. Primero y principal, ingresar en Mendeley.com, ahí crean su cuenta, pueden utilizar correo privado, correo institucional, el correo que quieran, ¿sí? eso no, no, no hace diferencia. Y ahí van a tener ya Mendeley Web. ¿sí? Y van a ver que no tiene nada. Ustedes van creando sus, um, sus actividades. Ahora vamos a ver cómo. Se lo vean con su correo y van a tener algo parecido a esto. ¿sí? Esto es lo que se llama el muro, como lo conocemos en, en las redes sociales. Es igual al de Facebook, al de Twitter, al de LinkedIn, etcétera. Lo que vemos en ese muro es la actividad de las personas a las que seguimos. A la izquierda aparecen los grupos a los que pertenezco. ¿sí? Entonces, ustedes pueden pertenecer a esos grupos, por supuesto, y ahora vamos a ver los distintos tipos de grupos que hay. Puedo hacer búsquedas de papers de personas, de grupos. Entonces, por ejemplo, si quiero entrar en contacto con algún colega, o quiero ver si un colega tiene Mendeley, lo puedo buscar, puedo buscar... Trabajos de investigación que están disponibles. Hay más de 4 millones de documentos disponibles en Mendeley. O quiero ver si hay algún grupo que eh, se haya armado sobre algún tema que me interesa. Lo puedo buscar ahí. Otra cosa que solamente puedo buscar en Mendeley Web es trabajo y financiamiento. ¿Sí? Entonces eso también lo vamos a estar viendo. En Mendeley Desktop... Es una de las opciones que les recomiendo que descarguen, ¿sí? ya que si bien solamente con Mendeley Web ya tienen acceso a varias de las características, con Mendeley Desktop se completa un poco la, la experiencia. Vamos a estar viendo a una de las opciones de archivo, edición, vista, herramienta y ayudas. Vamos a ver también de qué manera podemos ayudar a organizarnos la información que tenemos en Mendeley. En archivo vamos a estar viendo que son Watch Folder y Add Entry Manually. Eh, algunos de ustedes quizás ya tienen EndNote o tienen Sotero o lo han tenido. Y quizás la pregunta es, ¿cómo hago para pasar todas mis referencias a Mendeley? ¿Sí? Eso lo vamos a estar viendo. Esa es la opción Watch Folder. Y con Add Entry Manually lo que vamos a estar viendo es cómo crear una referencia digital de algo que no lo tiene. En edición vamos a ver cómo crear un nuevo grupo. Y en vistas, ahí es donde, por ejemplo, vamos a estar buscando distintos formatos de citas. En herramienta, aquí lo que estábamos viendo, Claudia, es dónde instalar o desinstalar tanto el eh, plugin del procesador de texto, ¿sí? como el web importer. Entonces descargo la versión desktop. No, de, no instalé ni el web importer, ni el plugin del procesador de texto. No hay problema. Voy a Tools, voy a Herramientas, y ahí lo puedo volver a instalar. ¿Sí? Entonces, de esta manera, puedo volver a instalar estas, estas herramientas. Por nada. En Ayuda, lo que vamos a ver es la importancia de crear un backup. ¿Sí? O sea, si bien... Mucha de la información queda resguardada en, en Mendeley Web. Bueno, si la computadora hay que formatearla, si se daña, si la cambian o lo que sea. Lo ideal es crear siempre un backup para tener ese respaldo de la información. ¿sí? Y después, a la hora de instalar nuevamente Mendeley, puedo restaurar y aplicar ese backup. Estamos en Instagram. Los invito a arrobalaselsevier.com. Y ahí van a encontrar también tutoriales sobre Scopus, sobre ScienceDirect y también sobre Mendeley si quieren hacer alguna revisión. Y ahí tienen mi correo por cualquier consulta. Vamos a ir ahora a Mendeley Web. Estamos viendo Mendeley Web, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, este es mi muro. Yo ahí tengo, por ejemplo, el, la actividad de los grupos a los que sigo. Sí. Tengo mi biblioteca, todo el acceso a mi biblioteca. Que va a ser la misma que tengo en la versión desktop y en la versión móvil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van eh, sincronizando. ¿Sí? Entonces, de esta manera, siempre voy a tener toda esta información disponible en cualquier lado. Ahora, ¿qué pasa? No solamente la información, sino las carpetas. Yo puedo crear mi carpeta eh, ufro.tp, ¿sí? La creo aquí en Mendeley Web. ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en lo de Nicole. Estamos haciendo un trabajo en equipo. Elijo las referencias que tengo que tener disponibles para este documento. Entonces elijo estas 50 referencias y puedo o mandarlas de esta manera. ¿sí? Voy a Add to y elijo la carpeta. Entonces va a agregar los documentos. Y ahora me va a decir cuántos agrego. Agregó 50. Entonces, ¿qué pasa? Yo me distraje y no sé si agregué todos los documentos que tenía que agregar. Selecciono todos de vuelta y los puedo arrastrar. Y si ven, ahí me dice cuántos documentos estoy arrastrando. Elijo la carpeta y aquí arriba me va a decir cuántos documentos estoy agregando. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que agregó cero documentos. Yo voy a la carpeta y aquí abajo me dice... ¿Cuántos documentos tengo? Tengo solo 50. ¿Por qué? ¿Por qué Mendeley no duplica la información? Si yo no voy a tener una carpeta con la misma referencia dos veces. Ahora, ¿qué pasa? Aquí sí si la tengo repetida, la tengo duplicada. ¿Por qué? Porque si bien Mendeley no duplica la información, no puede evitar que yo sea un distraído y descargue 40 veces la misma referencia. Y ahora vamos a ver cómo eliminar también los documentos duplicados. Si voy a Careers, ahí es donde vamos a buscar trabajo. ¿Sí? Podemos poner alertas, podemos cargar nuestro currículum, vamos a elegir una especialidad, podemos elegir una ciudad, podemos elegir un país, podemos elegir cualquier lugar del mundo. Hay más de 239.000 búsquedas laborales. Y fíjense, hay 19 trabajos para químicos hasta a 20 millas de Nueva York. Y puedo ver el tipo de reclutador, el tipo de trabajo, el tipo de contrato, en qué moneda quiero cobrar, en la disciplina. ¿Sí? Entonces puedo ir buscando de manera bien específica. Y lo mismo con la financiación. Yo puedo buscar algo de más de 20.000. Bien, mil Puedo buscar financiación o por área de estudio o por el tipo de financiación que necesito. Entonces, por ejemplo, necesito financiamiento para equipamiento e instalaciones. Entonces necesito para equipamiento e instalaciones, ¿de qué disciplina? De ingeniería, por ejemplo. Entonces me fijo qué tipo de ingeniería y veo que en ingeniería eléctrica hay varias. Entonces veo, y lo que voy a hacer es ordenarla por la que tiene el deadline más lejano. 591 días, casi dos años. ¿sí? Entonces tengo tiempo para aplicar a este. Tengo poco más de tres meses para aplicar a esta. Poco más de un, y así. Entonces voy viendo cuáles son las que me interesan. Entonces de esa manera también puedo ir aplicando a las búsquedas de ingeniería. Vamos a pasar ahora a Mendeley Desktop. Eh, Están viendo Mendeley Desktop, ¿verdad? Perfecto, gracias Ignacio. Y lo primero que tengo que hacer, siempre, ¿sí? um, si lo tengo cerrado, va a sincronizar automáticamente. Si lo tengo abierto, le tengo que decir que sincronice. Siempre. Cada vez que tengo Mendeley abierto y descargué documentos, lo tengo que sincronizar. Y fíjense qué va a pasar. Porque yo armé una carpeta en Mendeley Web, que acá no la tengo, y aquí apareció. UFRO TP. ¿Sí? Entonces pasa esto. Pasa que la carpeta que armé en Mendeley Web me replica... En Mendeley Desktop. Esta es la carpeta que armé cuando estaba trabajando con Nicole. Estábamos eh, investigando. La armé con las referencias. Y si voy a la carpeta. Fíjense que me va a descargar también las referencias. ¿Sí? Ahora las va Siempre todos los documentos van a estar aquí. En la opción All Documents. ¿Sí? En, desde All Documents yo puedo ir repartiendo... Las referencias a las demás carpetas. Aquí tenemos ya las 50 referencias. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver era de la opción Archivos Watch Folder. Ustedes descargan Mendeley Desktop, lo instalan y no tienen nada. Pero, ¿qué pasa? Ustedes sí tienen referencias, sí tienen documentos que quieren incorporar a Mendeley porque los tienen a través de EndNote o de Sotero. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente tienen que ubicar esa carpeta, ver cuál es y marcarla aquí en esta lista. Sí, entonces yo, por ejemplo, marqué la carpeta de descargas. Entonces todo lo que descargue desde mi navegador va a ir a parar a esa carpeta Downloads y todo lo que sea formato RIS o sea formato PDF, ¿sí? Mendeley lo va a levantar y me lo va a hacer disponible a través de, eh, del gestor. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con todas las referencias que ustedes tengan. Pueden estar en más de una carpeta. Ustedes pueden car marcar la cantidad de carpetas que ustedes quieran. ¿Sí? No, no hay límite puedo marcar todas las carpetas que quieran. ¿Sí? Pero no deben olvidarse de marcar la carpeta que tiene las referencias que ustedes quieren. La otra opción era Add Entry Manually. Si en algún momento hay algo que no queda claro, algo que quieren que repita, por favor me avisan. En Add Entry Manually lo que voy a hacer es crear una referencia ¿sí? de algo que no lo tiene. Entonces, por ejemplo, estoy viajando, me encuentro en una biblioteca, y me encuentro con un libro muy antiguo, ¿sí? Eh, que no tiene una referencia bibliográfica porque es la obra única de un autor sobre el cual estoy estudiando. Eh, entonces, el libro se llama eh, eh, Historia de la vida. ¿Sí? Y el autor es eh, López y de Arte de Damián. Es del año 1890, tiene 130 páginas. Le puedo poner el abstract, ¿sí? le puedo poner etiquetas, y ahora vamos a ver para qué sirven etiquetas. Entonces le puedo poner etiqueta historia, eh, etiqueta miedo, etiqueta vida, etc. Palabras claves del autor, la ciudad, es de... Eh, de hecho, lo encontré en Santiago, por ejemplo. Es una única edición, es una primera edición. El nombre de los editores, la editorial. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo. URL. El libro no va a tener URL. ¿sí? Pero sí la biblioteca. O la institución donde lo estoy leyendo. No va a tener DOI, porque el DOI es el Digital Object Identifier. Es un identificador digital digital. Entonces... Eh, no, no me va a servir. Si va a tener ISBN, lo puedo poner. Y en Files puedo poner, por ejemplo, fotos del libro. Fotos de la tapa, del lomo, del índice, de las páginas que voy a citar, etc. ¿Sí? Entonces lo voy a agregar. Y aquí abajo ya lo tengo. ¿Sí? Entonces aquí abajo ya tengo esta referencia creada. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo esta referencia, tiene las etiquetas, yo igual lo puedo seguir modificando. ¿sí? Yo las referencias las puedo eh, ir modificando una vez que las tenga ya incorporadas en Mendeley. En edición vamos a crear nuevo grupo. ¿sí? El grupo puede ser de tres maneras. Puede ser público, por invitación o privado. En el grupo público, cualquiera puede participar y cualquiera puede leer la discusión. Se sí, comparten solamente referencias. En los grupos por invitación, cualquiera puede leer lo que está pasando, pero solamente pueden postear, pueden participar las personas que fueron habilitadas por el administrador. Y los grupos privados, ¿sí? son aquellos que la discusión es cerrada, nadie puede encontrar ese grupo, nadie puede leer qué es lo que sucede, y se pueden compartir tanto referencias como documentos en formato PDF. Eso en edición. En vistas vamos a estar buscando más estilos de citación. En herramientas, aquí es donde, Claudia, tú puedes instalar y desinstalar el web importer y el plugin del procesador de textos. Dos cosas acerca de esto. Cada vez que instalen o desinstalen el, el, el, el programa, ya sea el navegador o el procesador de texto, debe estar cerrado. ¿Sí? Entonces de esa manera nos aseguramos que, eh, que se ejecute bien todo. Y si hay alguien que tiene Office 365, ¿sí? lo que puedo hacer es obtener Mendeley Site, y es lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo les dije que Mendeley no duplicaba la información, pero no podía evitar que yo descargara muchas veces una misma referencia. Eso lo puedo hacer con Check for Duplicates. Encuentro en Tools, en Herramientas. Y acá lo que voy a ver es las referencias que tengo duplicadas. Me dice que tengo 657 sets de referencias duplicadas. No es que tengo 657 documentos duplicados. No, el total es mucho más. Pero tengo 657 referencias que están duplicadas. Yo puedo eliminarlas de dos maneras. Puedo hacer doble clic en la primera. Y me paro en la que está debajo. Y ahí aprieto delete. Y fíjense que la referencia desaparece. ¿Por qué? Porque lo que hace Mendeley es cuando queda una, un solo ejemplo de esa referencia, la quita de la lista para que yo no la borre por accidente. Entonces puedo ir haciendo esto las 657 veces. O, si se fijan, aquí hay una barra que dice confidence. O sea, una especie de confianza, ¿no? de tranquilidad. Vamos a ver que se va llenando o se va vaciando, de acuerdo a la confianza que tiene el sistema sobre los campos. Entonces me dice, los duplicados tienen campos en conflicto. Entonces, no, eh, digamos, no se tiene mucha confianza, pero de todas maneras puedo confirmar la fusión entonces al hacer clic aquí en confirm merge lo que puedo hacer es eso voy a confirmar la fusión entonces de todas las referencias que de todas las versiones duplicadas que tengo de esa referencia va a armar una sola no es que una referencia se duplica porque está en más de una carpeta ¿Sí? una referencia se duplica cuando la descargo más de una vez yo puedo tener una misma referencia en 45 carpetas diferentes. Y para Mendeley es una sola. ¿Sí? Entonces voy haciendo Confirm Merge. Con todas estas. Voy a cerrarlo ahora. A esto. Sí, lo cierro. Y voy a ver de vuelta en Tools a ver cuántas referencias duplicadas tengo. Empezamos con 657 y ahora tengo 521. ¿Sí? Entonces, al ir haciendo así, confirm merge, reiteradas veces, yo voy fusionando, voy uniendo esas referencias que tengo duplicadas. ¿sí? Bien. En ayuda lo que vamos a hacer es crear el backup. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, bueno, de hecho voy a crear mi backup ahora. ¿Sí? Y lo estoy creando en la misma computadora. Entonces está creando el backup. Y después lo que voy a hacer es, por ejemplo, me lo puedo mandar por correo, lo puedo subir a una nube, lo puedo poner en una memoria flash, etcétera, etcétera. Entonces ya lo armó. Y lo único que tengo que hacer después es, restaurar el backup. ¿Sí? Entonces voy a recuperar toda esa información. ¿Cómo completar la metadata de un artículo que bajamos a través del Web Importer? Muy buena pregunta. Vamos a verlo. Todos estos son documentos que yo descargué hoy, que descargamos hoy a través del de Web Importer, a través de, de, de Scopus. Nicole, cuando nosotros descargamos desde el web importer, ¿sí? eh, si estamos utilizando fuentes confiables, muy probablemente nosotros tengamos toda la información. Ahora, lo que podemos hacer nosotros es modificarla, esa referencia. Yo, por ejemplo, esto lo puedo poner del año 2020. Eh, puedo poner también autores. Puedo poner que no es del año 2008, sino del 2010. Eh, volumen 39, etc. Ahora, ¿qué pasa? Si yo modifico acá una referencia, ¿sí? cada vez que la use va a estar modificada. ¿Sí? Ahora vamos a ver que cuando la utilice en un Word, sí la puedo modificar y va a estar modificada solo esa referencia. En caso de, por ejemplo, tener una referencia que está incompleta, tenemos la opción de esto. ¿sí? Va a aparecer este cartel que nos va a decir, si queremos marcar que los... Datos son correctos o si los puede buscar en Mendeley. Entonces los busco en Mendeley, nos dio esta, este tilde verde. ¿Están OK? Lo puedo marcar como correcto. ¿Sí? Y fíjense que cada vez que pasa eso, no vuelve a aparecer. En caso de, por ejemplo, estar seguro que acá falta algo, lo que voy a tener es el DOI. Al descargar el DOI, yo lo puedo copiar... ¿Sí? Y lo puedo estar buscando en otra, en otra base y ahí lo puedo descargar. ¿Sí? Pero si voy a estar usando eh, bases confiables, muy probablemente ya esté todo el metadato completo. Lo que no va a tener nunca un documento, sin ¿sí? una referencia, son etiquetas. ¿Sí? Mendele trabaja a través de metadatos. Los metadatos son aquellas eh, piezas de información que nos brinda el documento, que nos brinda el abstract o el documento completo. Nombre del autor o autores, nombre del artículo, nombre de la publicación, nombre del libro, capítulo, páginas, edición, año, volumen. Eh, bueno, toda la información que estamos viendo aquí. Las etiquetas no son un metadato. ¿Por qué? Porque las etiquetas las creamos nosotros. Mendeley no sabe cuáles son nuestros criterios, entonces nosotros los podemos aplicar. Yo sé que, por ejemplo, todo lo que viene de, eh, de este tema, yo le puedo poner, por ejemplo, la etiqueta cáncer. Entonces le voy a poner a todo esto, la etiqueta cáncer. Tenemos una pregunta. Espero poder verlo. Perfecto, Helen, no hay problema. sí Entonces, a todos estos documentos, lo que hice, lo que estoy haciendo es ponerles la etiqueta Cáncer. ¿Por qué? Porque voy a armar una carpeta o voy a estar eh, armando un, un archivo con todo esto. Este se puede tener también. La etiqueta historia. Este también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirven las etiquetas? Porque aquí a la izquierda yo puedo filtrar por etiquetas. Entonces, si se fijan, tengo la etiqueta cáncer. Y tengo aquellos documentos a los cuales le puse esa etiqueta. Entonces, por ejemplo, si tengo artículos para eh, todo lo que es docencia, o por ejemplo quiero filtrar por autor, ¿sí? acá ya puedo ir filtrando por autor y tengo toda la obra de los autores. Entonces yo sé que, por ejemplo, para mi trabajo práctico necesito de Arons, Cinco referencias. Tengo una. Bueno, sé que me faltan cuatro. O de Abad. Entonces, de esta manera yo puedo ir organizando ¿sí? y viendo cuál es la información que tengo disponible. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? y Mendeley cumplen la misma función. Sí. ¿Qué ventaja tendría que usar Mendeley? Buena pregunta, Olga. A ver, las ventajas de Mendeley es que en realidad junta las funciones de varias plataformas, porque mucha gente pregunta, bueno, pero entonces es como eh, ResearchGate, porque yo puedo publicar mis trabajos en, en ResearchGate y también en Mendeley. Sí. Y Mendeley también me pone en contacto con, eh, con otros investigadores y en Mendeley puedo armar grupos y en Mende le puedo estar buscando diferentes estilos de citación, al igual que en Node. Entonces, bueno, que sea gratis es una, <ríe> es una ventaja más. Sí, por supuesto, Nicole, gracias. El tema es ese, ¿no? Es poder analizar o poder tener varias funciones en una sola. Vamos a ir, por ejemplo... acá y vamos a buscar a una persona a ver si aparece también entonces si ponemos personas y pongo, por ejemplo, Pelayo. Yo estoy buscando una persona, por ejemplo, Pelayo. Y empiezo a ver todos los que hay. Y puedo ver, por ejemplo, Pelayo Rodríguez González. Bueno, me tiene que habilitar. Vamos a ver uno que sea público. Entonces, por ejemplo, tengo a Pelayo Argüés. Yo puedo ver su impacto. Puedo ver sus publicaciones. ¿sí? Puedo ver su red de contactos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo puedo empezar a seguir personas a las que él sigue. ¿sí? Y empezar a armar mi red basado en, por ejemplo, una persona que tiene un doctorado, tiene los mismos intereses que yo... Etcétera eh, retomando Scopus Exporto mi búsqueda como RIS, ¿cómo lo abro desde EndNote? Eh, Flery eso es una perdón, eso es una pregunta para EndNote. No sabría decirte. Si está en formato RIS, tendría que aparecer en EndNote. Y lo que hay que hacer es quizás mandarlo a la carpeta desde donde está las referencias de, de EndNote. No, no sabría qué decirte. No sé cómo funciona EndNote, perdón. Pero bueno, retomando. Gracias, Nicole. Retomando, yo aquí tengo ya mis referencias en Mendeley. Las voy a utilizar en Word. Como les decía, estoy utilizando Mendeley Site. ¿Por qué? Porque yo tengo Windows en Office 365. Lo primero que tengo que hacer siempre es refrescar las referencias. ¿Sí? Para que estén sincronizadas. Y aquí lo que voy a hacer es empezar a referenciar. ¿Sí? Como ustedes saben, una cosa son las referencias, otra cosa son las citas. ¿Sí? La cita es el extracto del documento, la parte del documento que yo estoy referenciando, que voy a citar en mi trabajo. Puede ser una obra propia, puede ser una obra ajena... Pero todo lo que no sea eh, producción original de, de ese trabajo, todo lo que sea ya una obra publicada, tiene que estar referenciado, o sea, tiene que estar correctamente mencionada. Entonces, aquí tengo yo ya mis citas y lo que voy a hacer ahora es precisamente referenciarlas. voy a identificar. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que aquí tengo mi Mendeley Site, aquí tengo mis referencias y las puedo empezar a buscar. Entonces, por ejemplo, yo coloco el cursor aquí, porque quiero colocar ahí la referencia. Y empiezo a buscar, por ejemplo... Eh, no sé, tenemos... A ver, empiezo a seleccionar las referencias que me interesan. ¿sí? Las puedo empezar a buscar y puedo agregar una, dos o más. Entonces agrego estas tres. Pongo Enter y empiezo a ir buscando otras referencias. Vamos a refrescar. para que me vaya incorporando todas las referencias que me va a, a ir apareciendo. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea cáncer, yo pongo cáncer, ¿sí? Y me va a estar buscando en el título, en el abstract o en las palabras claves. Entonces veo que son estas tres, por ejemplo. Y estas cuatro, y las voy a ir ingresando. Lo mismo, por ejemplo, con virus. Acá una pregunta. ¿Busca también tags? Excelente pregunta, Paula. No, porque las, las, las tags no son un metadato. Esto va a estar buscando en metadatos. ¿Sí? De todas maneras, ¿sabes qué? Esta es una versión nueva, déjame probar. Vamos a ver si aparecen. Metadatos. Eh, yo había colocado uno que era historia. A ver. Vamos a poner historia. No, no busca en los tags esta versión. Pero sí, me encontró, por ejemplo, Historia de la Vida, que es la referencia que habíamos creado hoy. ¿Sí? Esa es la referencia que habíamos creado el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero buscar, por ejemplo, por Editorial. sí, Y aquí lo tengo. Eh... Claro, en realidad Nicole, al no buscar por tax, sino lo que puedo hacer es buscar o oh, por palabra clave, por editorial, por eh, eh, palabra en el título, nombre del autor, por ejemplo, no sé, vamos a poner López. Y me están apareciendo todos los trabajos de López que tengo en mi biblioteca. ¿Sí? Entonces los puedo ir agregando también. Los voy a ir agregando de a uno. Sí, entonces tengo uno solo y agrego una cita. Sí, eh, puedo buscar, no sé, por distintos tipos de palabra. Yo no me tengo que acordar el nombre completo de, eh, del documento, no me tengo que acordar el nombre completo del de autor, el nombre completo del artículo, nada. Sino que, por ejemplo... Ya con tener solamente esos datos, yo ya puedo ir agregando información. Yo aquí estoy utilizando Mendeley Cite, ¿sí? que es para Office 365. Si ustedes tienen eh, Word, eh, versiones previas, van a ir a Referencias también. Y lo van a tener aquí en el medio. Y van a utilizar la opción Insert Citation. ¿sí? Al utilizar la opción Insert Citation, les va a aparecer una barra de búsqueda. Y ahí es donde ustedes van a empezar a buscar... Y al hacer Enter, ahí es donde les va a incorporar la reseña. Sí, Nicole. De hecho, eh, nosotros ahora en, en la empresa tenemos Office 365 y fíjate, está funcionando lo más bien. Lo que hay que hacer es siempre asociar el, el Office con Mendeley. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les crean el, el usuario de, de Office 365, lo asocian a un correo un poco será el correo institucional. Bueno, ¿qué pasa? Eh, ese, el correo con el cual ustedes tienen asociado el, el Word, tiene que ser el mismo de Mendeley. ¿sí? Y ahí va a funcionar perfectamente. Yo, de hecho, es, es lo único que tuve que hacer. Sí, lo, nosotros lo descubrimos ahora, esta semana. Este, lo, lo tenemos hace poquito. ¿sí? Eh, es diferente, pero bueno, es... Es lo que se viene. Si soy alumno de pregrado de la UFO quiero empezar a usar Mendeley, es recomendable hacerlo por correo institucional. Cuando salgan de la universidad, posee. Eh, bueno, muchas gracias, Nicole, por la respuesta. El correo es de por vida. ¿sí? Eh, y, Diego, eh, puedes utilizar el correo, eh, el correo personal, el correo institucional, el correo que tú quieras. Sí. Eh, lo único sí, recordar el tema de Office 365, pero ya quedó aclarado. Ahora, ¿qué pasa? Yo aquí incorporé pocas referencias. ¿sí? No, no agregué muchas. Ahora, piensen ustedes que quizás en sus trabajos prácticos o en sus, en sus tesis tienen quizás que agregar, no sé, 250, 300 referencias. Después tener que agregar la bibliografía a mano, bueno, puede ser una tarea, una tarea un poco engorrosa, pero lo que permite... Mendeley es precisamente insertar la bibliografía automáticamente, ¿sí? sin margen de error. ¿Qué margen de error estamos evitando? Estamos editando margen de error a la hora de nombrar autores u obras y estamos editando margen de error en cuanto a la información del formato. ¿Sí? Hay un montón de formatos, de hecho vamos a cambiarlo al estilo de citación. Vamos a ver, por ejemplo... Y triple e. Y aquí lo cambió. O vamos a elegir el formato Nature. Y aquí también lo cambió. Vancouver. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un formato que aquí no está? O aquí tengo Harvard, tengo un montón. Elijo Select Another Style. Y aquí los puedo empezar a buscar. Por ejemplo, yo necesito formatos que estén en francés. ¿Por qué? Porque el documento lo voy a publicar en una revista francesa. ¿En qué revista francesa? Entonces puedo elegir el boletín del Centro de Estudios Medievales de Auxerre. Y ahí ya lo adapto. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi tesis. Voy a Nicole y le digo, ¿dónde lo puedo publicar? Lo puedes publicar en esta revista francesa. Veo el estilo de citación y digo, ¿cómo hago para adaptarlo? Mucho a detalle. Directamente aquí lo puedo hacer. sí. Entonces de esta manera ya eh, voy a evitar el margen de error. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá puedo modificar todavía la referencia, porque aquí usé de la página 2278 a la 2310. Y aquí, por ejemplo, usé... A ver, por ejemplo... De la página 426 a la 433. Fíjense cómo fue cambiando la información. Porque en APA, por ejemplo, teníamos DO y teníamos un montón de datos más. Y este libro no es de 1890, es de 1892. Y todo eso lo puedo ir modificando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La, refer la referencia original no se modificó. Sino que se modificó aquí en este trabajo. Si yo la modifico aquí en Mendeley, sí la voy a utilizar modificada cada vez que la use, ¿Sí? Con eso estaríamos terminando. ¿Sí? Hemos alimentado Mendeley y hemos visto cómo utilizar esas referencias. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? A ver, tenemos una de Pamela. Cuando se usa Word para insertar las referencias de las citas, ¿es posible insertar más de una? ¿Cómo se hace? Eh... Sí, claro que se puede. Ahí lo, lo hemos visto, Pamela. Lo que tienes que hacer es, eh, cuando estás en, en Mendeley y quieres insertar más de una, eh, no cita las referencias, en vez de apretar Enter, sino que eh, sencillamente estás en la barra de, de Mendeley, Empiezas a buscar la referencia, la seleccionas y luego sigues buscando. ¿Sí? Pero no haces, eh, no le das Enter. ¿Sí? Sino que simplemente eliges la referencia y luego la sigues agregando y ahí vas a poder agregar más de una de manera automática. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno... Eh, podemos ir cerrando entonces vamos a parar la grabación no sin antes agradecerte a ti Nicole y al equipo de la biblioteca por esta oportunidad de mostrarles Mendeley, mostrarles espero que algunos secretos este, y que lo puedan aprovechar Sí, quiero decirles muchas gracias a todos por haber asistido y muchas gracias Gabriel por tu disposición eh, todavía queda otra Capacitación el 13 de agosto eh, es muy importante para nosotros porque este es un tema que eh, interesa a todos nuestros académicos, funcionarios, estudiantes y decirles de que si, si tienen cualquier problema por favor contactarnos a la bibliotecaria si son problemas que no estamos en condiciones de contestar eh, tendremos la ayuda de Gabriel Exacto. Esta sesión va a estar eh, grabada y va a estar disponible en la página de la biblioteca en eh, Recursos Digitales eh, y tenemos ahí instructivo eh, y otro material que hemos creado y va a estar ahí disponible para siempre si ustedes necesitan referirse a ella. Muchas gracias. Gracias a ti Nicole, gracias a todos por participar, por sus preguntas. Damos por cerrada la sesión.